Buenas, este vídeo es la segunda parte de estudio de las estructuras musculares relacionadas con el miembro superior. En este vídeo vamos a estudiar, nos centraremos en los músculos impulsores del brazo. Como vais a ver, son el pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor y deltoides. ¿Son estos los únicos músculos que están involucrados en esta acción? No, hay muchos más. Simplemente... Para eh, facilitar el estudio nos vamos a centrar en estos, en estos cuatro músculos, ¿de acuerdo? Entonces, el primero que vamos a ver será el pectoral mayor, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el pectoral mayor, sabemos que es un músculo superficial, va a ser plano, nos, lo tenemos en la región anterosuperior del tórax, es este músculo, se corresponde con este músculo, pues si lo aislamos, aquí lo tenemos, tiene como dos porciones, vale y se va a insertar en, el, en la clavícula y en el esternón. Vamos a verlo con más detalle. ¿vale? Sus inserciones, bueno, pues va a ser, eh, tenemos en la mitad medial, esto se corresponde con la mitad medial de la clavícula, ¿de mitad medial de la clavícula, esternón, tenemos seguirá por todo el esternón, y también nos vamos a encontrar que se va a insertar con los seis primeros cartílagos costales, ¿de acuerdo? Como lo que su acción va a ser la de mover el húmero, ¿de acuerdo? ¿dónde se va a insertar? Bueno, pues eh, se nos va a insertar en la tuberosidad mayor del húmero, ¿de acuerdo? Bien, por tanto. ¿Qué acciones, va a, a realizar, eh, ¿Qué acciones va a realizar el, el pectoral mayor? Bueno, pues nos va a, a provocar lo que es la flexión, ¿vale? Del, nos va también la extensión, tenemos flexión, extensión, ¿de acuerdo? Y lo que es la rotación medial. Son esas tres acciones las que nos van a a permitir, además de la aducción, ¿de acuerdo? También nos permite la aducción, ¿vale? Esos son las tres. Bueno, pues por tanto, vamos a ir resumiendo y vamos a empezar a cubrir nuestro cuadro. ¿Vale? El pectoral mayor. ¿Dónde se nos va a insertar? Habíamos visto el número, ¿vale? ¿Dónde entonces? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí con este color. Tenemos tuberosidad mayor, ¿vale? En la tuberosidad mayor. ¿Ya? mayor del número Perdón. la siguiente inserción donde habíamos visto que se nos iban a insertar bien, pues vamos a poner con este color habíamos visto que podía ser en la clavícula ¿vale? la mitad medial de la clavícula ¿sí? esta zona toda en el esternón esternón y en los cartílagos costales bien Qué movimiento nos va a permitir hacer? Bueno, ¿eh? rotación medial, vale. Vamos a ver aquí cambiamos el color, ponemos aquí rotación medial, una rotación medial, flexión y extensión, vale. Y extensión del brazo. ¿Y qué más? Y aducción. Y la aducción, ¿vale? Y la aducción. Siguiente músculo que vamos a estudiar. El siguiente músculo que vamos a estudiar va a ser el latissimus dorsi. A ver qué lo tenemos aquí. Latissimus dorsi, ¿de acuerdo? El latissimus dorsi es el músculo que va a ser es el más ancho, el más grande y el más fuerte de todo el tronco. Aquí lo vamos a aislar nosotros. Tenemos a ver si me sale. Bien, está ahí aislado. De acuerdo? Lo vamos a encontrar situados en la porción posterior del tronco, ¿de acuerdo? Y contiene una aponeurosis llamativa. Vale, si hacemos una disección, si hacemos, pues, si tuviéramos si un cadáver, se vería perfectamente ¿vale? lo que es la aponeurosis. Tiene un tendón ancho y muy grande este músculo. Vamos a ver cuáles son sus inserciones, ¿de acuerdo? Sus inserciones, bueno, pues las inserciones. Va a ser que por un lado, como vemos aquí, será en las apófisis espinosas de, acuerdo? de las vértebras. ¿de acuerdo? Les va, eh, pues, nos irá todas las vértebras torácicas, cogerá también lo que es cresta sacra, cresta ilíaca ¿de acuerdo? y la cara posterior de las últimas vértebras. Esta sería una de las inserciones del latissimus dorsi o el dorsal ancho. ¿Dónde se nos va a insertar también? Sabemos que es un, que es un músculo que nos va a eh, mover el, el brazo, el húmero. Entonces se va a insertar también en el húmero. ¿Y en qué tuberosidad? En la tuberosidad menor del húmero, ¿de acuerdo? El pectoral mayor en la tuberosidad mayor del número, el latissimus dorsi o el dorsal ancho será en la tuberosidad menor, ¿de acuerdo? ¿Qué movimientos nos va a permitir realizar? ¿Qué movimientos nos va a permitir realizar? Bien, pues nos va a permitir la aducción, ¿vale? También nos va a permitir realizar la rotación medial, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco, también nos va a permitir lo que es la extensión. La extensión, ¿de acuerdo? Es un movimiento, realmente cuando nadamos en mariposa son los movimientos que nos... Este, el, el, el dorsal ancho es el motor principal en el estilo mariposa, en natación, ¿de acuerdo? Hacemos todos los movimientos. Flexión, ¿vale? abducción y extensión. Bien, pues nos vamos aquí y vamos a empezar ya. A copiar también, venga. Dorsal ancho, ¿qué habíamos visto? ¿Dónde se haya insertado? Pues en el húmero, ¿no? Tenemos en la tuberosidad menor. Tuberosidad menor. La segunda inserción, bueno, la segunda inserción va a ser en las vértebras, ¿de acuerdo? Teníamos en las vértebras, a ver si se ve aquí, no, bueno, vértebras, en las Vértebras, ¿vale? Y vamos a marcar que serán de T7 a L15, ¿de acuerdo? A L, perdón, a L5, L15 no hay, L5, ¿vale? Y las acciones que pueden realizar, hemos visto que va a ser, empezamos con la extensión, nos puede permitir la aducción, y la rotación medial. Medial. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente músculo que vamos a estudiar será el redondo mayor. Pasamos a ver el redondo mayor. ¿De acuerdo? Que también se llama teres mayor. El redondo mayor. Pasamos aquí. Bien. El redondo mayor está también, pues, lo tenemos localizado en la, eh, la zona posterior del del hombro, ¿vale? Lo vamos a aislar y lo tenemos que va a ser siempre caudal al redondo menor, que ya lo hemos visto eh, en otros vídeos. Este redondo mayor, ¿dónde se nos va a insertar? Este redondo mayor se nos va a insertar, tenemos en el ángulo inferior de la escápula, aquí lo tenemos, ángulo inferior de la escápula, ¿de acuerdo? Y... También se va a insertar en el húmero, ¿de acuerdo? Y en el húmero va a venir por la parte de la axila, va a formar parte de la axila, y se va a unir, donde En la tuberosidad menor del húmero también, ¿de acuerdo? Aquí lo no tenemos en la tuberosidad menor del húmero, tiene aquí un borde, este es el borde inferior de la escápula, ¿vale? Es un músculo que va a ir siempre en, tiene un ascenso oblicuo, ¿vale?, Va en dirección superior y lateral. ¿Qué acciones va a representar? Bueno, pues las acciones va a ser la aducción del, del brazo, también la rotación, tenemos, ¿de acuerdo? Y nos va a, podemos realizar también la extensión con este músculo. Eh, nos vamos entonces al cuadro. Y vamos a cubrir el cuadro. El redondo menor. El redondo menor. Vamos a ver aquí. El redondo menor. Tenemos que... ¿Dónde se va a insertar? Hemos visto que va a ser en la tuberosidad menor. Tuberosidad menor. ¿Dónde se va a insertar también? Bueno, pues hemos visto que va a ser el borde, vamos a cambiar aquí, vamos a poner aquí este borde, en el borde medial, borde medial e inferior de la escápula, inferior de la escápula, ¿vale? y las acciones que va a desempeñar, con este músculo, pues también van a ser las mismas que las que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Son la extensión, la adducción, tenemos la extensión, la adducción, perfecto, rotación medial. Son, las, son las, los movimientos que nos va, las acciones que va a permitir este músculo. Y ya por último vamos a estudiar el deltoides. ¿De acuerdo? El deltoides es un músculo que, que es un músculo superficial, que va a dar forma al hombro. Está eh, formado por tres porciones, una porción anterior, una porción medial, ¿de acuerdo? Y tenemos una porción posterior. Aquí la tenemos, la porción posterior, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los músculos, este sería la porción posterior. Eh, pasamos a estudiar en primer momento lo que es la posición tanto anterior del deltoides como la, la medial. Eh, bueno, pues eh, vemos una imagen tridimensional, ¿de acuerdo? Con las tres porciones, porción posterior, la medial, y esta es la anterior, ¿de acuerdo? Y nos volvemos otra vez al deltoides, a ver el deltoides del efecto. ¿Cuáles son los orígenes? Bien, pues tenemos que el origen de la porción anterior lo vamos a encontrar aquí en la, en la mitad lateral anterior de la clavícula, ¿de acuerdo, lo que es la porción medial en el acromion de la escápula, donde tiene su origen el deltoides, ¿Vale? y luego después, tanto la porción medial como la anterior se van a insertar en la tuberosidad deltoidea. Tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pasamos a ver el origen de la porción posterior. Vale, esta es la porción posterior que vamos a diseccionar, la tenemos ahí, ¿vale? bueno, su origen lo vamos a tener en la espina de la escápula y también se va a insertar en la tuberosidad deltoidea. ¿vale? ¿Qué acciones realizan estos músculos, estos, este músculo? Vamos, por aquí. Bien, lo que nos va a permitir va a ser la flexión, ¿vale? Nos va a permitir la rotación... Y también nos va a permitir el, lo que va a ser la rotación lateral y la extensión. Por tanto, si nos vamos al cuadro, veremos que el deltoides, en el húmedo, ¿dónde se nos va a insertar? Pues se nos va a insertar ¿dónde? en la tuberosidad deltoidea. Bien, luego, ¿dónde más se nos va a insertar? Pues hemos visto que se va a insertar en la espina de la escápula, déjame cambiar aquí esto, espina de la escápula, en la espina de la escápula, vale. en la clavícula vale. y en el acromio. ¿Vale? La clavícula de la escápula, la porción anterior. El acromio, la porción medial. Y en la espina de la escápula, la porción posterior. ¿Qué acciones van a realizar estos músculos? Bueno, pues este músculo nos va a permitir tanto la extensión como la flexión del brazo. ¿vale? E importante, permite la abducción. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos el cuadro cubierto. Venga. Nos vemos en clase. Hasta luego.